¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de Oniad. ¡Inscríbete ya! Soy un vendedor por decisión. Yo decidí dedicarme al mundo profesional de la venta hace ya muchos años. la verdad. Tengo 61 y empecé a vender cuando estudiaba. Estuve trabajando en ventas en diferentes compañías del sector farmacéutico, del sector servicios de formación, y decidí hace unos 20 años dedicarme a, a formar vendedores, que es lo que me gusta. Y lo que hago es formar vendedores. Esto es lo que hago, ¿eh? Soy padre de familia, tengo tres hijas, o sobre otras muchas cosas, pero como, como profesión soy vendedor. Pues eso, padre de tres hijas, que además en mi pone pongo que es mi mayor éxito en la vida, me gusta mucho leer, escribo, eh, me gusta la música, soy un buen amigo <risa> y todo eso. <risa> Toqué de joven un poquito, pero vamos, no, no me he dedicado nunca por desgracia. Una de las cosas que tenía que haber hecho y no hice, ¿ves? Me falta otra vida <risa> para poder hacer música, sí, pero no me quejo, he vivido muy bien. está muy buena, mira, yo la suelo hacer a mucha gente, ¿eh? cuando me la hacen a mí, pues no sé qué decirte. Errores profesionales, eh, yo creo que he cometido varios. Quizá el primero es que yo fui, eh, llegué a la universidad de forma tardía porque no encontré una profesión que me gustaba. Yo empecé psicología con 17 años, o el COU, en la en por época había el COU, y entré en la Facultad de Psicología de Barcelona, pero no tenía nada que ver la psicología con lo que a mí me explicaban o lo que yo entendía que era la psicología. Entonces estuve dos años vamos a llamarle vagabundeando por la facultad, por el bar de la facultad, y entonces empecé a trabajar, empecé a trabajar, y después entré al cabo de tres o cuatro años de trabajar ya en, en, en, como comercial en diferentes compañías, a estudiar administración de empresas, y después lo que hice, que fue lo que a mí me abrió mucho los ojos, fue un máster en marketing en ensalda. Pero un poco, yo, yo no sé si fue error, al final la vida te lleva por, por vericuetos y caminos, yo no sabía lo que quería ser. Y como hasta el día de hoy no existe la profesión de vendedor regulada, pues lo tenía un poco complicado decidir. Pero básicamente eso. Profesional lo que ahora. Yo hago lo que me gusta ahora, que es entrenar y ayudar a las empresas a que vendan más y entrenar a los vendedores a que funcionen mejor. Por una razón, vender es un, una profesión muy difícil, muy complicada. Entonces, todo lo que yo puedo aportar en que sea más fácil para los vendedores, a mí me produce satisfacción. Eso es mi éxito actualmente. Que soy muy tenaz, muy, muy tenaz. Mm, yo, creo, yo tengo hoy en día clientes que les amenace que iban a hacer proyectos conmigo hace 10 años, y al final lo conseguí. O sea, que sí, Yo creo que la tenacidad en la venta es muy importante. Dos, me gusta estudiar lo que, a lo que me dedico, y para mí otra cosa muy importante es que me gusta, cuando no trabajo, divertirme mucho. Con lo cual al final estás compensando cosas. ¿no? Sí, sí, claro, no, me divierto haciendo deporte, yendo a pasar con mi pareja, jugando con mis hijas, cosas muy naturales, es decir, simplemente desconectando lo que es el trabajo. Pero a mí el trabajo me gusta y leo mucho de trabajo porque me gusta. ¿eh? Bueno, mi último libro tiene que leerlo toda persona que aspire a ser jefe de ventas, porque lo que hace es destilar en 120 o 130 páginas, lo que hoy en día tiene que hacer un jefe de ventas para funcionar en cualquier mercado. Es un poco la experiencia de 20 años de consultoría. El método Kowalski te refieres, ¿verdad? Sí. Te voy a explicar dos cosas. Uno, por qué el nombre, y otro qué es el método. ¿vale? El nombre aparece eh, cuando yo era joven, porque también lo fui, aunque parezca que no fui joven, <risa> había una serie en televisión que se llamaba Viaje al fondo del mar. ¿vale? Y el contramaestre se llamaba Kowalski, y es un nombre que a mí, pues esto, eres pequeño con ocho años, y te queda el nombre, te queda el nombre. ¿no? Cuando aparecieron las redes sociales y tenías que ponerte un nickname, yo usé ese, ese nombre. Coincide que el jefe de ventas es el tercero en la línea jerárquica comercial y Kowalski era el tercero en el submarino. Bueno, yo hice ese matching, que es decir, ese fue un poco. Yo hice el libro y la editorial me decía, ¿qué nombre le ponemos? Y digo, no tengo ni idea. Y me dicen, ¿el método barajas? Y digo, bueno, barajas, esto no, parece una cosa de aeropuertos y cosas extrañas. ¿eh? Entonces le digo, oye, ¿qué tal el Kowalski? Y me dijo, ¿y este quién es? Lo expliqué y, me digo, ¿Y, este, y me digo, pues esto mola. Y digo, venga, es el método Kowalski. ¿Y qué hace el método? No? Porque la pregunta que me has hecho es, ¿qué hace el método? El método recoge los tres ejes de trabajo de un jefe de ventas, que son entender el mercado, controlar el negocio a través de KPIs y desarrollar y formar a la gente. Eso en sí es lo que es el método Kowalski. Lo que pasa es que viene impregnado de, de pues actualmente, 20 años de consultoría y 25 más de profesional vendiendo. Algo sabremos ahí. Sale Buen día, esa es otra panota. Este es el siguiente libro. Eh, complicada, <risa> en general siempre es complicada, pero te voy a decir por qué, y lo vamos a entender rápido, verás, ventas suele pensar en cliente y marketing en producto, y el asunto es pensar en negocio, si son capaces de pensar en negocio, la, la relación fluye, fluye muy bien, si no, cada uno va un poco a hacer bicho bola con lo suyo y se quedan ahí, yo es que producto, yo es que cliente, ya, ya, pero esto estamos hablando de un negocio. Entonces, un poco la labor del director comercial es unificar esta estandarización. Es decir, oye, pensemos todos en negocio. Déjate tú a la... Lo importante no es tanto el producto, sino más el mercado, bajo mi criterio. Más importante el cliente que el producto, ¿no? porque la solución va en función de lo que quiera el, el, el cliente. ¿no? ¿Por qué se, se produce? Porque yo creo que esa idea no está clara en las compañías, el pensar en negocio. Entonces, unos tiran a lo suyo, otros tiran a, a lo suyo y... Después hay otra cosa importante ¿eh? que es que históricamente el marketing viste mucho, ¿no? Yo estudié marketing en ESA y hice un máster en marketing en ESA. En cambio, marketing en ventas, no, o sea, másteres en ventas no existe. Con lo cual era un poco, nosotros somos los de marketing, ¿no? Y estos son los de ventas. Entonces había un poco de disfunción, dijéramos, de estatus social, ¿no? Que es una tontería. Gracias a Dios eso ya pasa menos. ¿eh? seguro que aquí no pasa. <risa> Claro, porque lo menos mides no lo mejoras, y en ventas al final no nos olvidemos, podemos ponerle mucha filosofía, mucha luz y muchos focos y, y fuegos artificiales, pero esto es un negocio, se trata de conseguir números, entonces para mí la medición es fundamental, pero no solo la medición de resultados, sino la medición de, de actividad, cuánta actividad se hace, qué resultados da, de qué forma, a qué tipos de clientes, para mí sin un, un cuadro de mandos y un dashboard no funciona esto. <música> Tengo varias, sí. A mí hay dos grandes grupos, unos son de cantidad de trabajo y otros de calidad del mismo. Estos son basados en la actividad del vendedor. Después tenemos KPIs que tienen que ver con el cliente, con las familias de productos, con el retorno a la inversión, con la marginalidad de los mismos. Hay un artículo para el mío que anda, que vengo a decir poco más o menos, que hay que tener KPIs, pero cada empresa a saber cuáles va, le van a ser eficientes. No Todos y, y poquitos, ¿eh? han de ser poquitos y claros. hacer bicho bola con su equipo, te explico lo que es eso, pensarse que ellos son los padres amatísimos que han de proteger a los vendedores, ¿Mm? ellos son la empresa y ellos lo que han de proteger es el negocio, claro, eso no quiere decir maltratar o desproteger a los vendedores, pero uno de los errores que yo veo constantemente en las compañías es que la correa de transmisión entre el jefe de ventas, que es la dirección de la compañía, lo que es la estrategia y lo que es la operativa, que son los vendedores, está cortada por él. Entonces solamente les recoge las peticiones, pero le cuesta pedir, ¿no? Eso es un error absoluto. Que te guste, que entrenes y que tengas una buena capacidad de resiliencia. Todo lo demás se aprende. Eso yo no lo sé explicar. Hay un, una de las frases que yo suelo decir, que bueno, yo hay más gente, decía dice, el de casa hay que venir motivado, porque yo no sé motivar a nadie. Yo te puedo explicar cómo vender y hacerte vendedora, pero motivarte no sé hacerlo. Y el que te diga que sí, yo creo que te miente, ¿eh? <ríe> pues eso es imposible. Lo vas a examinar, una marca que a mí me llame la atención, BMW, por ejemplo, quizá porque me gustan los coches y tuve uno, ¿eh? pero toda la parte de experiencia que en un momento dado ellos ponían en los anuncios me parece muy importante porque la venta es un proceso de experiencia. Debajo de cualquier proceso de ventas hay una parte emocional muy importante que hay que saber tocar en el cliente. Al final compramos por emociones ¿eh? y después el cerebro justifica racionalmente la decisión, pero la compra siempre es emocional. BMW lo ha hecho muy bien. No, no soy muy adicto, también te he de decir, ¿eh? y ahora igual en, en, en el sitio donde estoy voy a quedar un poco mal. No soy un gran seguidor de la publicidad. Pero las marcas que trabajan la experiencia de cliente y la emoción me parecen muy interesantes. ¿sabes? Aunque solo sea para verlo, ¿no? me parece muy interesante. Cualquier. Compañía telefónica, me parecen un desastre todas. También hice un artículo que no sé si me han cortado la línea ya, pero me parece, me parece un desastre. Bueno, yo cualquier marca que, que no sea clara explicando las cosas, o que explique cosas que después no va a poder cumplir, me parece hoy en día un error brutal por una razón. Porque hoy en día a un clic tenemos toda la información que queramos. Entonces, eh, eso hay que tenerlo presente. O sea, no puedes mentir. Primero que la venta es la antimentira, ¿eh? no tiene nada que ver. Pero cuando veo publicidad que dices, pues esto no pasa. Digo, hostia, esto ya no lo compro, porque si son capaces de mentirme así, ¿qué no harán después, no? Y más en, en, apoyando lo que te he dicho, es que con un clic, con un clic en un móvil ves la experiencia de la gente, ¿no? Pero hay que ser muy honesto. Un día te das nombres... Hostia, esto se me pone muy complicado. Neil Raham. Raham es un consultor, es un, es un psicólogo inglés que desarrolló la metodología SPIN de preguntas inteligentes, que para mí este hombre dio un salto cualitativo en todas las metodologías de ventas porque consiguió identificar los parámetros de éxito de la venta consultiva. ¿Vale? Para mí, en cuanto a ventas, Neil no Raham. En cuanto a marketing, pues no sé, Porter, por ejemplo, sus estrategias competitivas, me parece que no lo conozco, ¿eh? pero me parece un tío brillante en cuanto al pensamiento que tuvo en ese momento. Igual me van a tirar piedras, pero de la tele mucha gente comunique bien. Jorge Javier Vázquez, aunque yo no voy a entrar si me gusta o no lo que hace, pero que es un buen comunicador. Yo creo que hoy en día los presentadores de televisión son muy buenos comunicadores. Más allá que nos guste o no lo que escuchamos. ¿eh? O en la radio, por ejemplo. Alcina es un estupendo comunicador. Julia Otero es una estupenda comunicadora, hay ¿no? muchísima gente en comunicación muy buena.